¿Qué tal amigos? Saludo cordial y bienvenidos a la información más importante de las últimas horas en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. El ejército ruso recientemente infligió nuevos ataques masivos a Ucrania, según el comunicado del Ministerio de la Defensa de Rusia. El presidente de Ucrania pide que se cree un tribunal en La Haya que juzgue y se condene a Putin por los crímenes de guerra del ejército ruso. Insist on the tribunal creation. Crear un tribunal que juzgue los crímenes de Rusia y que juzgue a Putin. Eso es lo que ha reclamado el presidente Zelensky en la Haya, en la sede de la Corte Penal Internacional. Zelensky se ha reunido con los responsables de este tribunal que ya está investigando los posibles crímenes de guerra del ejército de Putin. Miramos lo que dicen los medios internacionales sobre lo ocurrido con el intento de asesinato contra Putin y reacciones del Kremlin a estos hechos. Sabemos que Estados Unidos decide los objetivos y que Kiev ejecuta, dice su portavoz. Federación hace pruebas del nuevo avión no tripulado para la guerra, identificado como el GOL. Esta y mucha más información en este nuevo video informativo para hoy. Quédate conectado con las noticias del día. Bienvenidos a la información y al contexto de las noticias. El ejército de Rusia infringió un nuevo ataque masivo a los objetivos de las Fuerzas AF. Según la información proporcionada por los medios, los portamisiles estratégicos dispararon proyectiles alrededor de las 11 de la mañana golpeando las instalaciones militares ucranianas en las regiones de Zaporozhye, Kherson, Mykolaiv y Odessa. Estas áreas son el lugar de despliegue de los grupos armados ucranianos que pueden participar en una contraofensiva. Los canales ucranianos de Telegram informaron que también se anunció una alerta aérea en las regiones de Sumy, Poltava y Dnipropetrovsk. Según los corresponsales de guerra en Kiev, los lanzamientos con los misiles se llevan a cabo utilizando misiles Calibre, lanzados desde el Mar Negro. En relación con estas acciones, aumentan las tensiones de la línea de contacto y crecen los temores de que el conflicto en la región se vaya a intensificar el ataque con misiles rusos pone en peligro el éxito de una posible contraofensiva de las fuerzas armadas ucranianas ya que apuntan a sus posibles estrategias que a la luz de los acontecimientos recientes es posible que las partes continúen aumentando sus capacidades militares lo que podría conducir a una mayor escalada del conflicto en la región según lo están entregando medios eslavos como avia.pro. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recientemente estuvo en la Corte de La Haya y pidió que se cree un tribunal para que juzgue los crímenes de Vladimir Putin. Insist on the tribunal creation. Crear un tribunal que juzgue los de Rusia y que juzgue a Putin. Eso es lo que ha reclamado el presidente Zelensky en la Haya, en la sede de la Corte Penal Internacional. Zelensky se ha reunido con los responsables de este tribunal que ya está investigando los posibles crímenes. Zelensky ya se reunió en la Haya con los responsables de investigar los posibles crímenes de guerra de Putin. Y en esta misma reunión Zelensky ha dicho a la alianza de que Ucrania formará parte de la OTAN luego de que termine el conflicto. Y como lo acaban de escuchar, pidió que Putin sea juzgado y condenado, pero de otro lado miremos en Rusia lo que sigue pasando luego de lo acontecido en el Kremlin cuando dos drones fueron derribados por los sistemas de defensa de la Federación catalogado esta acción como intento de asesinato en contra de Vladimir Putin, señalando como responsable a Kiev, pero ahora el portavoz de la presidencia rusa Peskov dice que esta acción fue organizada desde el norte, es decir, el Kremlin está implicando al país norteamericano de estar detrás de los ataques en Moscú hace un día. Sabemos que Estados Unidos decide los objetivos y que Kiev ejecuta, dice su portavoz. Peskov afirmó recientemente que Washington es el que decide los objetivos y que Kiev simplemente los ejecuta. Según Peskov, se basa para señalar al norte en referencia a los datos que están siendo suministrados por los servicios de inteligencia de Rusia y respecto a esto, Peskov también ha dicho que hay una investigación exhaustiva en marcha y que la respuesta de Rusia a estos hechos será equilibrada y acorde a los intereses del país. Y que la agenda del presidente no ha cambiado luego de lo que pasó según los medios locales en Rusia, han cerrado la Plaza Roja por seguridad y así estará hasta que pase el desfile del 9 de mayo y han extremado las medidas de seguridad tras los ataques dirigidos a la cúpula del Senado y a la zona donde se encuentra ubicada la residencia del mandatario ruso en el Kremlin. Según el expresidente ruso Medvedev, Putin permanece pocas veces allí en la noche estamos hablando en el Kremlin por seguridad pero calificó este atentado como un acto terrorista que debe obligar a Rusia a eliminar físicamente al presidente eh, ucraniano en Kiev aunque ustedes ya saben cuál fue el pronunciamiento de Zelensky, que negó rotundamente que su país esté implicado en los hechos. ¿Sabes? Puedo repetir este mensaje y creo que al menos será comprensible para todos. No atacamos al presidente ruso, Vladimir Putin o Moscú. Luchamos en nuestro territorio. Estamos defendiendo nuestros pueblos y ciudades. Nosotros no tenemos, ya sabes, suficientes armas para esto. Por eso no las usamos en ningún lado. Porque para nosotros ese es el déficit. No podemos gastarlo y no... Dejamos a Putin, se lo dejamos eso al tribunal. Incluso desde Kiev han dicho que no tiene ningún significado atacar a Moscú desde lo militar. Estas fueron las declaraciones de Zelensky. Aún nadie adjudica estos actos o se adjudica estos hechos que sucedieron en Moscú. Medios occidentales critican el hecho de que no hay razones sobre el presunto objetivo final del intento de y está aumentado las tensiones en paralelo al conflicto militar que se vive ahora, hace poco se ha intensificado mucho más, expertos sugieren que esto es un intento de querer desestabilizar a Rusia y generar un cambio político en territorio ruso y quitarle poder eh, no solamente político sino militar a Putin y desde otro lado en eh, Occidente están indigando que pudiera ser una excusa para infligir un poderoso ataque en las próximas horas por parte de Rusia contra el territorio de Kiev, el tiempo le dará la razón a cada quien pero ponemos de nuevo en contexto, por ejemplo, lo que sucedió con el Nord Stream 1, que había culpas y defensas de un lado al otro y después de lo conocido por Seymour Harris, al final salió siendo otra cosa a la que Occidente había dicho. Pero avancemos mirando todo el panorama lo ocurrido porque de implantarse la versión por parte de Rusia de que fuera así, como le están diciendo que fue un intento así contra putin esto daría pie a rusia para aumentar su poderío militar no solamente en ucrania sino en la región e infringir golpes mucho más poderosos al ejército de Zelensky y por su parte otros expertos apuntan que esto pudiera ser una oportunidad para que ucrania pudiera estrenar todo el equipo que le ha sido entregado por parte de la alianza para las afu para la contraofensiva que se viene programando. Y en ese orden de ideas, algunos analistas creen que de acuerdo a como lo está considerando Rusia, que no lo sabemos cómo va a ser el conflicto puede escalar de una forma que podría ser inimaginable y desastrosa en su defecto y de acuerdo a lo que se pudiera presentar podría desencadenar la presencia de más ejército de la OTAN en las fronteras rusas y de la misma Unión Europea y de acuerdo a cómo escale obligaría a Rusia a la alianza a tomar partido en el panorama militar y esto podría derivar en consecuencias en el escenario global convertido esto en una escalada militar con actores externos sumados al conflicto. Proporcionando apoyo militar y financiero. Esto podría implicar mucho más el supuesto proceso de paz que China pudiese plantear con Ucrania y de por medio Brasil con Lula da Silva y borrar este tipo de posibilidades. Y esperanzas de que se llegue a una mediación. Y aquí surge la pregunta amigos. ¿Quién gana detrás de todo esto? Porque de darse una extensión del combate. La que sufre es la población que ha sufrido bastante. Y esto va a ayudar a que aumente la carrera armamentística. Y las que ganan son los desarrolladores o fabricantes. Tanto occidentales como rusos. O que otros países en su defecto. Se sumen a proveer equipos para ambas naciones. Una carrera de armamentismo que puede afectar al mundo entero. Ahora esto puede implicar el supuesto contra putin que no ha sido aún corroborado por entidades serias implicaría un efecto en el cambio geopolítico a nivel mundial incluso a nivel económico en las alianzas por ejemplo la mayor cooperación de rusia y china a pesar de las presiones de occidente y el fortalecimiento de la otan en la ayuda militar de Estados Unidos para ucrania ahora puede darse un efecto entre las políticas rusas y ucranianas si se llegara a una eh, desestabilización de estas economías podría implicar los precios en los combustibles y de paso para la economía mundial. Si se continúan en el escalamiento de este panorama va a ser gravísimo para todo el mundo incluso para los que no estamos cerca del campo de batalla como para usted y para mí. Los primeros en sufrir la escalada son los países bálticos y de paso aumentarían los ataques cibernéticos de los dos bandos, ahora no vayamos lejos de darse una escalada a los precios de la energía en el gas, esto se debe de considerar y esto tendría un efecto dominó en el mundo, no importa dónde usted se encuentre, y ahora la respuesta sería más sanciones a Rusia, y por ende seguiremos en el mismo resultado de lo que venimos eh, viendo, que las sanciones no le hacen daño a la economía, pero sí le hacen daño a las economías de Occidente, porque esto redunda en más aumento en todos los servicios básicos, ejemplo, allí en Europa se paga más por el gas que cuando se consumía desde Rusia. En respuesta a la respuesta de Rusia al supuesto del norte el bloque militar anunciaría nuevo paquete de ayuda militar o lo anunció hace poco y se esperan nuevos ejercicios militares que pretenden por parte de la otan demostrarle poderío militar a rusia pero no olvidemos que así como ucrania cuenta con el apoyo del norte y la otan rusia tiene su gente y su combo la pregunta es cuál sería la reacción en caso de una escalada o en su defecto la eliminación de putin si se hubiera conseguido en particular dos potencias neutrales en el conflicto pero que son aliados indiscutibles de Rusia, estamos hablando de China y la India, replantearían su postura en torno a lo que está pasando en favor de Rusia? Y aquí es donde parte la pregunta amigos, ¿qué viene luego de todo lo que se está comentando por parte de los dos bandos? La respuesta será desde el punto de vista táctico militar para Ucrania en búsqueda de lo que pidió Medvedev, eliminar al jefe de Kiev o cuál va a ser la reacción, será a nivel nuclear. ¿Qué opinan ustedes? Espero sus comentarios. De otro lado, miremos la portavoz del gobierno, o más bien la portavoz de la Cancillería de Exteriores, María Zaharova, que también se pronunció al respecto y ha dicho que esto es gravísimo lo que ocurrió en el Kremlin. Según la portavoz, los actores intelectuales no son Ucrania, sino los países de la OTAN, pero dice que los autores intelectuales de todo este que contra el Kremlin no son otros sino los países de la alianza. Sajarova dice que estas acciones no van a quedar impunes y que es un ataque agravado porque es contra la sede del gobierno y contra Vladimir Putin sostiene la funcionaria textualmente que esto es una muestra especial. Habla ella del cinismo de las autoridades ucranianas de Miremos un poco el panorama internacional sobre qué están diciendo diferentes medios respecto a lo que está pasando allí en Moscú hace pocas horas con bueno, el derribo de los dos drones por parte del sistema de defensa aéreo del de Kremlin. El periódico Sputnik recoge que desde el gobierno condenan textualmente los métodos empleados por Kiev, catalogados como terroristas. Además, dice este diario El Lago, que los presuntos ataques ucranianos solo son un episodio más de la escalada ucraniana terrorista y que se suman al ataque, por ejemplo, al puente de Crimea en octubre del 2020 o a las ofensivas contra la infraestructura militar en varias regiones rusas fronterizas con Ucrania y a otras acciones de sabotaje. Además, desde la justicia, dice Sputnik, ya han abierto una causa penal por terrorismo por lo ocurrido. El alcalde de la urbe, según esta información, cerró el espacio aéreo para los drones como una medida que se ha sumado también de desde la sede de la alcaldía de San Petersburgo y otro medio centenar de urbes en toda Rusia. El día de la victoria, vamos a ver lo que titula el Kiev Post al respecto por el lado ucraniano. Él reitera que Kiev se desvincula del ataque y que además Rusia hubiera inventado el ataque para justificar sus próximos movimientos militares en Rusia citan analistas que dicen que aunque Ucrania tiene la capacidad de llevar a cabo estos ataques no es realista de que lo haya perpetrado un ataque de estas características y además critica los sistemas de defensa rusos aéreos que si finalmente lograron en llegar al edificio más fortificado de Rusia pues dicen que algo está fallando allí en el Kremlin aquí hablan por ejemplo que del tiempo que pasó entre una explosión de un dron y la otra por parte del sistema de defensa de Rusia, eh, que se habla de los 10 minutos, que no se activó ninguna defensa aérea que impidiera pues el segundo impacto. Bueno, otros medios occidentales, empezando por el New York Post, dice que venga de donde venga la al gobierno ruso esto se vería en, en todo el mundo y es una publicación inusual que hizo el gobierno también en su página web acusando a Kiev de lo ocurrido y que esto no lo había hecho en ataques anteriores como las a Daría Dubina en agosto o el puente de Crimea en octubre o incluso el deceso de un bloguero prorruso el mes pasado. La BBC dice que lo que ocurrió es vergonzoso para el Kremlin porque Putin es uno de los líderes más protegidos del mundo y el acceso al Kremlin está siempre fortificado y lleno de controles y que si Rusia toma represalias veremos una escalada con consecuencias todavía desconocidas. Sky News dice que con este ataque Rusia puede reforzar sus ataques a occidente y que Kiev también puede ser útil para reducir las celebraciones por el Día de la victoria que recordemos se celebra la victoria de rusia frente a la alemania nazi dice que por cómo se filmó el ataque que se desató un montón de teorías de conspiraciones pero que pueden servir también para que los rusos se alineen con su gobierno y el gobierno pueda seguir movilizando a su gente ante una contraofensiva ucraniana lo que están diciendo los medios internacionales Ahora, otra de las hipótesis y antes de cerrar este tema, vamos a presentarles a ustedes otra de las hipótesis que hemos escuchado por parte de expertos internacionales y a través de medios especializados, y es que se está hablando que dentro de toda la gira que está haciendo Zelensky tanto a Finlandia como a otros países, se tiene prevista la llegada a Alemania en donde pues Olaf Scholz recibirá a Zelensky y uno de los rumores, repito, son rumores que se están manejando con pero que ustedes pueden sacar sus mismas conclusiones. Hay rumores por parte de que se están viendo en las redes sociales y también lo están analizando especialistas y es que eh, podría gestarse eh, por parte del norte esta acción para poder sacar eh, definitivamente a Zelensky de Ucrania como uno un resultado de lo que bueno fuera la respuesta por parte de Rusia ante el atentado contra Vladimir Putin para resguardar lo que es la integridad de Zelensky, que sería la excusa perfecta, definitivamente, para sacar a Zelensky de Ucrania. Falta ver, vamos a mirar qué va a pasar. No sabemos porque son rumores que están corriendo a través de las redes sociales y se los exponemos a ustedes para que comenten el video. Y atención a este dato amigos, porque no es menos importante, porque en las últimas horas el norte aceptó que las relaciones entre las dos potencias, China y Estados Unidos, se han venido deteriorando por las aspiraciones de China a estar reforzando su posición no solamente en Asia, sino en en todo el mundo. Escuchen, esto lo dijo la directora del Servicio General de Inteligencia de los Estados Unidos en una sesión en el Senado. La funcionaria en sus declaraciones dijo que hay un creciente temor por parte del gabinete en Washington a que en la dirección en que está caminando Pekín y Xi Jinping vaya en una dirección de fuerza y de coerción por parte del gigante asiático, por parte de Beijing, tanto económica como políticamente. Además, han aceptado el fuerte fortalecimiento de la alianza entre Rusia y China, señalando así que es inevitable que sus relaciones se estrechen aún más en los próximos años dadas las importantes relaciones bilaterales y comerciales entre las dos potencias. Asimismo, la directora de Inteligencia Nacional no pasó por alto la pérdida de la influencia o la hegemonía de Estados Unidos y urgió que el norte debe tener asumido el rol para acercarse a aquellos aliados para apartarlos de la órbita de Moscú y de Pekín por temor a que puedan llegar, por temor a, que puedan llegar a asociarse con ellos. Se conocen las últimas horas que la Federación realizó pruebas del avión no tripulado ruso Goul al frente de batalla. El avión no tripulado, el FPB de ataque que ruso Gold, creado en una empresa de la región de Svelblops, ha sido probado según Moscú con éxito en una operación militar, dijo el representante de la fábrica a la agencia de noticias TAS. El vehículo no tripulado estaría diseñado para realizar tareas complejas de profundidad del frente incluida la interrupción del suministro de municiones y la destrucción de vehículos blindados en posiciones cerradas. Según los representantes de la empresa, el objetivo principal del desarrollador del Goal es analizar al enemigo y profundizar y arremeter tácticamente para aislar la zona de combate y destruirlo. Según los desarrolladores esto implica bloquear la posibilidad de transportar municiones personal y equipos complicando y haciendo insoportable el combate para el enemigo. Otra tarea prioritaria sería la detección y destrucción de tanques que operan desde posiciones de tiro cerradas y esconder detonaciones de equipos bélicos antitanques detrás del terreno. El representante de la empresa señaló que el primer lote de los drones parcialmente fabricados con impresoras 3D ha superado las pruebas de condiciones de combate. El Goul es capaz de transportar granadas RPG granadas antitanque de mano RKG-3M así como cargas de fragmentación altamente explosivas hechas por los militares en el frente con pegamento epoxi y perdigones el plazo para la entrega para el nuevo dron al ejército ruso no se especifica pero se espera que el GOOL sea una herramienta eficaz contra líneas adversarias y pudiera tener un impacto significativo en el curso del conflicto, este desarrollador innovador enfatiza que este desarrollo progresivo de la tecnología militar se espera que aumente el poder de combate y la eficiencia de operaciones complejas en el frente el Goal es un ejemplo de innovación militar y adaptación a las condiciones de combate. El uso de impresoras 3D para la producción parcial de los drones implica la flexibilidad y la capacidad de respuesta de los fabricantes a las necesidades de las fuerzas armadas rusas. También indica la creciente importancia de los vehículos no tripulados en el arsenal militar moderno, dicen los representantes de la firma de desarrolladora rusa referente al Goal. La capacidad del GOL para realizar una variedad de tareas lo convertiría en una herramienta valiosa para el ejército ruso. El nuevo dron puede mejorar la coordinación y comunicación entre unidades brindando una ventaja real en el campo de batalla se señala que la implementación del goal podría estimular el desarrollo y la innovación adicional en el campo de los sistemas no tripulados quizás en el futuro veremos tecnologías aún más avanzadas utilizadas para mejorar la efectividad de las operaciones de combate lo que está diciendo la empresa desarrolladora y aquí está un punto de lo que veníamos diciendo lo que está pasando podría dar puntos tanto para occidente como para eh, ucrania de aumentar el desarrollo de este tipo de tecnologías y lo mismo para Rusia que es lo que está haciendo en estos momentos y que se redundaría en una posible escalada del conflicto que Dios no lo quiera, no se presente. Aquí estamos con más información. Muchas gracias a ustedes por su audiencia, por su tiempo con nosotros. Saludamos a toda la gente que nos escribe a través de nuestra página y a través de nuestro canal en esta plataforma. Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido. Recuerde, si son nuevos, suscribirse al canal, activar la campanita roja de notificaciones. Si cree que tiene relevancia este contenido, nos acompaña con manito arriba. Muchas gracias y Dios los bendiga.